Campeones de League of Legends en 10 segundos mira, por cada base de probabilidad que le pega un enemigo está que hay estilo, con la Q dispara o usa la espada Pone un muro que bloquea todo, la llega al enemigo Para usar la última se hace combo completo Y se pone a disparar como loca Si quieres que tu campeón favorito salga en un video, escribir en los comentarios